Vamos a ver cómo se tiene que hacer para poder mandar trabajos al, al blog. A ver cómo, cómo lo podemos subir. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra página, a la página de la asignatura, que ya sabes que es www.katedu.es barra biogeo3. Hago eso y llego a una página de inicio que es como esta la que tenemos aquí. Un índice a la izquierda y otro a la derecha, pero vamos bajando y vemos... Que aparece un texto que explica un poco en qué va a consistir el, el, el curso. Y aquí hay un enlace al blog que contiene los trabajos de los alumnos. Pinchamos aquí y vamos directamente a este blog. Este blog es donde vamos a tener que subir los, los trabajos. Podríamos hacer dos, dos cosas para entrar. Eh, una, o registrarme yo mismo. O bien otra, decirle al profesor mi correo para que me invite. Haremos eso, casi es más rápido y haremos eso, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ya se lo has dado al profesor. El profesor, una vez que tiene tu correo, pone aquí tu nombre de usuario, tu, tu correo electrónico. Por ejemplo, en este caso, sería Pedro Luis. Sería con tu correo, ¿eh? Que esto no lo tienes que ver. Te pondría como autor. Hay varias categorías para, para cada persona que lo tiene que hacer. Y le da a enviar la, la invitación. Esta invitación te debería... Bueno, el profesor ya, ya tiene que salir de aquí. Esta información te llegaría a tu correo. Irías a tu correo y verías que tienes una invitación que te he enviado yo. La invitación que te sale tiene que ser parecida a esta. Pedro Luis Vallarín López te ha invitado a ser autor de Biología y Geología, tercero de eso, que es como se llama nuestro blog. Tienes que hacer dos cosas para poder enviar. Una, registrarte para tener una cuenta de Wordpress. Y dos, una vez que hayas, que tengas cuenta en Wordpress, tendrás que venir aquí y aceptar la invitación. Ahora, a partir de este mensaje que me han enviado, puedo pinchar aquí o bien en esta página que hemos visto antes de Biología y Geología 3, bueno, catedu.es barra biogeo3 y accedo otra vez al blog. Pero ahora ya tengo que ir por la parte de atrás digamos. no Aquí están los trabajos, pero yo quiero poder subir, poder subir trabajos. Aquí a la derecha pone Registrarse, Acceder. A ver, no puedo acceder todavía porque no estoy registrado. Primero tengo que registrarme. Pues pincho aquí y me registro. Me sale un, un, un formulario. Lo puedo rellenar así en inglés, es muy sencillo. Pero si prefiero puedo darle aquí a Español y me saldrá lo mismo pero en español si yo quisiera tener un blog pues tendría que rellenar esto, poner el nombre del blog y darle aquí a este botón que no quiero porque simplemente solo quiero registrar un nombre de usuario y no quiero hacer un blog pues pincho aquí a la derecha y ya ves me pongo mi dirección de correo pongo una dirección de correo, bueno mi dirección de correo pongo esta que no empleo nombre de usuario este nombre es el nombre con el que voy a entrar. Este lo puedo cambiar, lo que pasa es que igual alguien lo ha cogido también. Entonces tiene que ser un poco más raro. Pero bueno, con este nombre yo puedo, me lo van a pedir siempre para entrar al, al blog. Y tengo que poner una contraseña. Contraseña, puedo poner la que quiera. Es mejor que sea un poquillo rara, que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga algún número. Voy a poner una sencilla. Hay veces que si es muy sencilla no les gusta. Esta sí. Si hubiera puesto, por ejemplo, Pedro Luis, pues seguramente me diría... Ah, pues sí. Hay veces que da problemas con la contraseña. Bueno, pongo Pignate y pongo de contraseña. Y ya tendría que darle a conectarme. Ahora mismo... Eh, me dicen que me han mandado un mensaje a mi cuenta, a la dirección que he puesto, y que en unos minutos se supone que me llegará. Bueno, vamos a pensar. Bueno, vamos a pensar que me llegará en un rato. Han pasado un. nada, pone que puede tardar hasta 30 minutos. Esto ha sido prácticamente instantáneo. Y me ha llegado a mi correo otra contraseña. Otra, bueno, un mensaje. Y me dice hola. Este es mi nombre de usuario que he puesto. Gracias por registrarte en Wordpress. Haz clic en este botón para activar tu cuenta. Bueno, ahora mismo ya estoy registrado en Wordpress. Ya estoy registrado en Wordpress. Ahora vendría, si te acuerdas del siguiente mensaje, antes me han mandado un mensaje y me decían que para ser autor hacen falta dos cosas. Primero, registrarme en Wordpress, que ya estoy, y segundo, pinchar aquí. Aceptar la invitación. Acepto, y a partir de este momento soy usuario ya de, de del blog. Me sale aquí una serie de, de cosas: las entradas que hay. Este es mi nombre de usuario, Pedro Luis 2013, ya lo habéis visto. Aquí puedo ver mis comentarios, estadísticas, los blogs, etcétera, etcétera puede ver una serie de, de cosas por ejemplo en mi perfil podría hacer más cosas puedo poner cómo me llamo este es mi nombre de usuario, me puedo presentar nombre, pongo el, el apellido si quiero poner aquí el, name, el nombre completo o no, me da igual y luego lo que más me interesa es esto el nombre público que aparece. Cuando yo ponga un mensaje, ¿qué quiero que ponga? ¿Pedro Luis 2013? Pues hombre, no me gusta ese nombre. Yo prefiero poner, por ejemplo, cuando escriba un mensaje, que ponga Pedro Luis, por ejemplo. Podría, ¿eh? O poner el nombre que quiera. Este es el nombre público que van a ver, que vamos a ver los demás compañeros. Puedes poner la localización, lo que quieras. Eso ya, estos datos realmente ya daría igual. Y luego, bueno, para subir un trabajo que tendrías que hacer... Pues simplemente ir aquí a Entrada, donde pone Entrada. Estas son las entradas, las entradas que se han hecho antes. Las entradas que debería hacer yo, bueno, lo que quiero hacer es añadir una nueva entrada. Pongo el nuevo texto, el título del trabajo. Por ejemplo, si hago un, un, un trabajo sobre el corazón o el infarto de miocardio, pues pondré Infarto de miocardio. Y aquí escribiría o copiaría y pegaba el texto. De, de mi trabajo, ¿no? Que quiero añadir alguna cosa, pues bueno, aquí tenéis añadir objeto que puedo añadir algún archivo si quisiera si subir. No tienen que ser archivos muy grandes y tampoco tampoco hay capacidad ilimitada. Estos son otros trabajos, otros otros otras fotografías que han subido otros compañeros, entonces pues la puedo la puedo aprovechar. Bueno, una vez que ya he hecho mi trabajo, si lo quiero publicar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues antes de publicarlo, tendría que seleccionar la categoría. Si estamos en el tema de la, del, hemos dicho del, del, del aparato circulatorio, pues tendría que señalar el tema 5 y luego le daría aquí a publicar. Una vez que le haya dado a publicar, en este momento ya habría hecho mi publicación. Ya habría subido mi trabajo al blog. ¿Veis? Ya, ya está el trabajo. Lo puedo ver aquí directamente, o si quiero, podría ir al, al blog. Vamos a ir directamente al blog. Ya veis cómo quedaría. El trabajo que he hecho, que es una chaputa de trabajo, es una prueba, pero ya, lo, ya he hecho mi primera publicación. Infarto de miocardio, publicado tal, con mi nombre de usuario, etcétera. Bueno, espero que te haya servido de ayuda y ahora ya no tengas excusa para no hacer tus trabajos.